Cuando yo juego, no siento que yo sea el que juegue. Hay una energía que te atrapa, te encierra. Nosotros decimos que dejamos el cuerpo. Los que van a jugar van a ser los abuelos que se van a manifestar en nuestro cuerpo. Cuando yo juego, paso una puerta y entro a mi mano. Mi nombre es Reina María Pucsip y soy presidenta de la Asociación de Juego de Pelota Mesoamericana. La pelota se juega únicamente con la cadera y se trata de llevar la pelota en una línea y tratar de pasarla por el medio y en cada cada cancha tiene que haber jugadores que son representaciones, elementos que se van jugando en la cancha, constelaciones, el sol, la tierra, los cuatro elementos. La pelota pesa 3 kilos 800, pero ya cuando la pelota viene a distancia y a velocidad, ya no son 3 kilos 800, ya son 7 kilos. Mi nombre es Willy Canché, soy de acá del pueblo de Ekbalam, soy un jugador de pelota. Para empezar un juego eh, ceremonial se tiene que pedir permiso a los cuatro rumbos del universo. Tenemos que pedir permiso a la madre tierra, la energía de la tierra, para que podamos salir sin daños, para que no nos pase nada malo. Y pues yo me imagino cuando estoy en, en ese juego como lo hacían mis antepasados. Y es como conectarse con alguno de nuestros abuelos. Uno eh, te guía, como uno de ellos nos está guiando para jugar. El juego tenía muchas, muchas muchos aspectos. Está la parte religiosa, la parte deportiva y la parte militar. El problema fue aquí, que vino la, pro, la prohibición de muchas cosas. A la llegada de los españoles y nos ven jugar con una pelota tan pesada, solamente con la cadera, nos empiezan a, a, a ver como si fuéramos brujos. Ver unas personas casi desnudos jugar con una pelota tan pesada y que le pegaran con la cadera o le pegaran en cualquier otra parte del cuerpo y no les hiciera nada, para ellos eh, adorábamos demonios. Si solamente nos hubiésemos descubierto así, sin invadirnos, sin prohibirnos nada, hubiésemos sido el deporte más famoso del mundo. Antes del 2006, de, de iniciar con el proyecto este de Juego de pelota más Americano, solamente existían alrededor de 30 jugadores en Sinaloa. Sentí esa necesidad de poder transmitir eso a través del juego. Hemos ayudado a muchos jóvenes de la, de la adicción, del alcohol y de las drogas. Tienen más adicción por el juego, por querer jugar el juego, por querer jugar ese deporte, que seguir en, en las drogas, en el alcohol, que realmente no te va a ayudar a ser una mejor persona. A mí me cambió mucho la vida, la verdad, yo era una persona diferente, yo me motivé para seguir adelante, entonces dejé las drogas, dejé el alcohol para poder concentrarme. Soy un jugador de pelota con mucho orgullo, yo soy maya, yo soy directamente descendiente, entonces yo quiero ser maya, yo quiero mostrarle a las personas quién soy de verdad, y no me avergüenzo de, de ser un maya, no me avergüenzo de hablar mi lengua. Yo quiero honrar a mis ancestros y demostrar que, que soy yo.